Hola, buenas tardes, eh, bienvenido a todos un día más, aquí entre nosotros, os agradecemos como siempre vuestra asistencia, vuestra atención y vuestra participación, porque indudablemente sin vosotros no podríamos hacer estos temas. Hoy eh, hemos elegido un asunto que consideramos muy importante para todos, porque es precisamente… ...cómo debemos plantearnos, afrontar y solucionar... ...todos los problemas que nos surgen en la vida... ...indudablemente en nuestro caso... ...siempre visto desde un punto de vista... ...y desde un enfoque trascendente. Eh, ¿Qué es un problema o una situación difícil... ...a la que nos podemos afrontar? Pues nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida... ...muchísimas de ellas... ...desde un punto de vista a veces... ...económico, familiar, social... ...e incluso también personal. Eh, aquí es muy importante comprender... ...cómo y con qué nos vamos a, afrontar, a enfrentar a todo ello. En primer lugar quisiera pues, aclarar un poquito... ...lo que es la personalidad. Eh, cada uno de nosotros somos un ser complejo... ...integrado por un conjunto de estructuras, de cualidades... ...pues cada una de las cuales tiene por función... ...percibir a nivel externo, gestionar a nivel interno... ...y luego expresar o manifestar... ...todos los acontecimientos de la vida... ...ese conjunto de estructuras, de cualidades... ...es a lo que nosotros denominamos personalidad... ...pues con esa personalidad, con esas cualidades con esas estructuras con las que nosotros nos vamos a afrontar a la vida y es muy importante que las vayamos viendo y comprendiendo. Bueno, en primer lugar decir que la búsqueda indudablemente es una continua búsqueda y un continuo cambio. Vamos buscando aspectos de mejora siempre de nuestra personalidad, de nuestra vida, de nuestro propio entorno, etcétera. y esa, esos cambios eh, continuos que vamos intentando realizar requieren de nosotros una serie de esfuerzos que son los que tenemos que llevar a cabo. Por tanto, la primera pregunta que deberíamos formalizarnos es, ¿nuestra vida es precisamente la que deseamos? ¿Tenemos la vida que queremos? ¿Funcionamos tal como nos gustaría? ¿O hay algunas cosas ...algunos aspectos... ...que nos gustaría mejorar... ...si nuestra vida es la que deseamos... ...indudablemente... ...pues debemos continuar en esa misma línea... ...si no lo es... ...lo que nos encontramos... ...es ante una situación coyuntural muy importante... ...en la que tenemos... ...la necesidad... ...y también la posibilidad... ...de realizar cambios... ...de importancia... ...cambio de trascendencia... ...que nos conduzcan hacia unas situaciones mejores... ...para que todos esos problemas o esas dificultades que tenemos... ...pues podamos ir resolviéndolas y solventándolas con claridad. Esto depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Esas transformaciones que debemos realizar... ...son indudablemente vitales en nuestro propio desarrollo es importantísimo que esas transformaciones las realicemos que las hagamos bien porque ello es lo que nos va a ir dando unas cualidades mayores más acentuadas eh, cada uno de nosotros lo que debemos buscar en nuestra vida es trascender aquello que éramos en el momento de nuestro nacimiento de tal forma que vayamos mejorando cada día de forma continuada todo aquello que somos bueno en caso de que nos hayamos dado cuenta de que nuestra vida necesita mejorar y queramos realizarla es importante que nos preguntemos ¿qué es lo que nosotros queremos cambiar? ¿qué queremos cambiar en nuestra vida? por ejemplo si yo soy una persona impaciente y tengo un carácter bastante desagradable y me han despedido ya de varios trabajos precisamente por tener un carácter que no es conveniente y que desagrada a las personas que trabajan conmigo está claro que yo debo introducir un cambio en mi vida y es conseguir que ese carácter sea mucho más apacible mucho más tranquilo en este caso ya tengo claro cuál es mi objetivo. Tengo claro qué es lo que debo cambiar y ahora vamos a ir viendo poco a poco pues cómo hacerlo. También es importante que tengamos claro qué es lo que queremos conseguir. Por un lado hemos visto que, qué es lo que queremos cambiar, pero qué queremos conseguir, es decir, hacia dónde queremos llegar, qué es el aspecto o la cualidad que nosotros queremos desarrollar para mejorar esos aspectos de nuestra vida que nos están creando determinados problemas y que necesitamos indudablemente mejorar de alguna forma. Y por último también, cómo podemos hacerlo. Es decir, qué debemos poner en marcha y ahora eh, basándonos en el ejemplo anterior, es decir, cómo puedo yo contrarrestar un aspecto que yo considero negativo de mi vida. Puedo contrarrestarlo precisamente con la capacidad que sea contraria al aspecto negativo que yo tengo. Es decir, si soy una persona impaciente, debo contrarrestarlo y puedo conseguirlo a través de ejercitar de forma continuada muchos actos de paciencia, pensamientos de paciencia, hacer ejercicios continuamente donde yo busque tener esa paciencia continuada. Eh, ...antes de entrar eh, a ver los objetivos... ...digamos que vamos a ver cómo resolver nuestros problemas... ...en este aspecto más habituales... ...por un lado de carácter... ...por otro lado de adaptación... ...de tensiones, de angustias, miedos... ...irritabilidades, sentimientos, depresiones, etcétera... ...es decir, como vemos tenemos muchísimos eh, momentos de dificultad o problemas, que eh, llegado determinados momentos nos impiden que nuestra vida se pueda desarrollar con mayor facilidad. Veremos cómo el bienestar depende fundamentalmente de cada uno de nosotros, no depende de los demás, precisamente porque el bienestar está en nuestro interior, no lo vamos a encontrar fuera. Sí que es cierto que el entorno nos afecta de muchísimas formas, pero el bienestar o el malestar lo tenemos en nuestros propios pensamientos, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Por tanto, lo que debemos trabajar son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. De este trabajo es del que va a depender fundamentalmente que consigamos pues, tener una vida mucho mejor, más adecuada y más ajustada a nuestras propias necesidades. Vamos a ver también a lo largo de esta pequeña charla cómo conseguir que nuestras relaciones con los demás sean mucho más creativas y también mucho más afectivas en vez de una fuerte de conflictos, de tensiones y de dificultades. Como he dicho antes y antes de entrar en el desarrollo eh, más amplio de la charla eh, nosotros tenemos un conjunto de cualidades imaginemos nuestro interior como un edificio un edificio que tenemos que construir nuestro edificio pues tiene sus cimientos sus pilares sus cerramientos su suelo, su techo, etc. y esos cimientos esos eh, cerramientos esos pilares ...vienen dados por nuestras propias cualidades. Para entenderlas mejor... ...esas cualidades las vamos a agrupar... ...en tres conjuntos distintos. Por un lado... ...vamos a tener en cuenta... ...cuáles son... ...las cualidades... ...de nuestra energía... ...como son... ...nuestra fuerza de voluntad. Eh, con nuestra fuerza de voluntad podemos conseguir... ...muchísimas cosas. También dentro de la energía... Tenemos la vitalidad, que es un aspecto que muchas veces olvidamos y que debemos tener muy en cuenta. Y también aspectos como, por ejemplo, la resiliencia, que es la capacidad de poder resistir a todas aquellas dificultades y eh, que nos vamos encontrando en la vida. Por otro lado tenemos un segundo conjunto de cualidades que son nos vienen dadas por la inteligencia. Eh, aspectos, por ejemplo, como la memoria, el raciocinio, el discernimiento, el análisis, eh, vienen englobados dentro del pensamiento. Y en un tercer lugar tenemos todas aquellas cualidades que eh, podemos englobar dentro de nuestra afectividad, donde el núcleo principal es el amor, pero sin embargo tenemos un aspecto muy importante que es, son todas aquellas eh, afectividades que giran en torno a él como por ejemplo la caridad la comprensión el entendimiento la amistad el afecto el cariño es decir todas esas cualidades forman parte de la afectividad por qué hablamos de estas cualidades y de estos tres grupos pues precisamente para intentar definir con más claridad qué es lo que somos nosotros cómo es nuestra personalidad porque es precisamente con todas estas cualidades con las que nos vamos a ir haciendo frente a las dificultades que tengamos eh, y por supuesto también vamos a intentar ver nuestra realidad espiritual y nuestra realidad trascendente muchas veces eh, ...no entramos o no tenemos en cuenta... ...que nosotros somos seres... ...tanto materiales como espirituales... ...y qué es lo que ocurre... ...que cuando buscamos nuestra felicidad... ...o nuestra plenitud... ...nos encontramos con que si no aceptamos... ...esa parte espiritual y trascendente... ...nos encontramos... ...totalmente incompletos... ...es imposible... ...que seamos felices... ...si no aceptamos... ...esa parte espiritual que es una de nuestras, podemos decir que es nuestra esencia. De hecho, la espiritualidad se busca o surge cuando la persona tiene determinada o cierta madurez interior. En esos momentos se despierta la necesidad precisamente de buscar ese aspecto trascendente que es la espiritualidad. Bueno, para empezar ya a desarrollar definitivamente el tema, Vamos a hablar de la autoconciencia. Eh, la persona se vive a sí misma como fruto o reflejo de las circunstancias en un primer momento. Eh, pensamos que todo aquello que nos ocurre mm, sucede precisamente a consecuencia de las demás personas, a consecuencia de todas aquellas circunstancias que nos embarran. Y ese es nuestro primer concepto. Hasta que llega un momento en que en un día empezamos a tomar conciencia de nuestra propia existencia. Es decir, empezamos a tener autoconciencia de lo que somos. Y entonces comprendemos que no somos fruto de las circunstancias y que no nos ocurren las cosas porque no las causan los demás. Sino que nos ocurren precisamente por las reacciones... ...que nosotros vamos teniendo ante las, eh, todo lo que nos va ocurriendo a nuestro alrededor. Es decir, todos esos estímulos externos tienen la función, función de movernos, de movilizarnos. Tienen la función de hacernos luchar, de hacernos crecer y de hacernos amar. Potencian toda nuestra energía, nuestra inteligencia y nuestra capacidad afectiva. Es decir, todo lo que ocurre está dirigido a motivar y a desarrollar todas nuestras capacidades. Esas capacidades que hemos hablado de la energía, de la inteligencia y de la afectividad. Por tanto, cuando tenemos un problema, ese problema está requiriendo de nosotros una de esas cualidades o varias incluso de ellas para que podamos solucionarlo. Cuanto mayor sea el problema, indudablemente, mayor, eh, mayores capacidades debemos poner. Mayor tiene que ser nuestra fuerza para solucionarlo. Por tanto, lo que verdaderamente me desarrolla a mí es mi respuesta a todo lo que me ocurre. No lo que me ocurre, sino, insisto, lo que me desarrolla es mi respuesta a todo lo que me ocurre a toda eh, mi respuesta ante las circunstancias y ante todos los hechos que me pasan, es decir, me desarrolla mi forma de reaccionar, no los acontecimientos. Los acontecimientos ponen en marcha todos los estímulos necesarios para que surja mi interior y en mi interior, a través de la autoconciencia, la que me va, el que me va ayudando a desarrollarme. Por tanto, Implica también conocer los propios estados de ánimo, todos nuestros recursos y también, por supuesto, todas nuestras intuiciones. La intuición es un aspecto que solemos dejar muy de lado, pero sin embargo es muy importante para nosotros. Lo que ocurre es que, como todo, a la intuición debemos prestarle una gran atención. ...si le prestamos atención se desarrolla... ...y si no le prestamos atención... ...pues obviamente no nos va a dar ninguna utilidad... ...lo que sí es importante... ...comprender que para que la intuición nos llegue... ...tenemos que tener el verdadero y auténtico deseo... ...de comprender las cosas tal como son... ...no tal como nos gustaría a nosotros que sucedieran. ...bueno también la autoconciencia implica que conozcamos todas nuestras emociones y también cómo nos afectan. Hay que diferenciar el sentimiento de la emoción. Nosotros eh, somos un conglomerado de sentimientos y de emociones. Lo que sucede es que las emociones son pasajeras, pero sin, es decir, son coyunturales, pero sin embargo los sentimientos van a permanecer fijos en nosotros a medida que lo desarrollemos y al nivel que los tengamos desarrollados. Cuando no somos capaces de solucionar un problema determinado es porque nuestras capacidades están en inferioridad sobre ese problema. Por tanto, la única solución que tenemos es incrementar precisamente esas capacidades. Y este aspecto es sumamente muy importante. Bueno, uno de los aspectos también eh, fundamentales y muy importantes que debemos tener en cuenta eh, a la hora de afrontar cualquier situación problemática o de afrontar cualquier dificultad es indudablemente nuestra actitud porque la actitud va a definir muchísimo cuál puede ser al final el resultado con que nosotros nos vamos a encontrar en realidad nosotros tenemos que tener siempre muy claro que vivimos todo aquello que nos ocurre con una determinada postura interior esa postura interior nos predispone a reaccionar de un modo u otro y es precisamente a lo que se le denomina lo que llamamos la actitud esa postura interior es extraordinariamente importante que tengamos claro cómo debe ser porque insisto de ella va a depender mucho el resultado final de las soluciones que nosotros podamos ir consiguiendo. Indudablemente eh, hay algo que en lo que no tenemos que tener absolutamente ninguna duda y es que nuestra actitud siempre tiene que ser positiva. ¿Por qué? Porque tiende a reafirmar eh, a afirmar todas nuestras realidades y todos nuestros valores porque viviremos el entusiasmo y el equilibrio ...aun cuando el ambiente no sea hostil. Esto es fundamental porque muchas veces... ...nos dejamos contagiar... ...por todo aquello que hay a nuestro alrededor... ...y esa actitud que debe ser positiva... ...la cambiamos... ...y ese contagio nos hace un gran daño. Ocurre lo mismo como cuando nos, eh, nos encontramos con personas... ...que en determinados momentos... ...son tóxicas en nuestra vida... ...y que lo único que consiguen... ...pues es distraernos de nuestros verdaderos objetivos... ...y nosotros debemos tener muy claro cuáles son... ...los objetivos que cada uno de nosotros... ...tenemos o queremos conseguir en nuestra vida... Eh, ...también existe... ...la actitud que no debemos tener en ningún momento... ...que es la actitud negativa... ...¿por qué no debemos tenerla ni mantenerla?... ...pues precisamente... ...porque tiende a negar... ...e incluso disminuir... ...nuestra realidad... Es decir, disminuir todos nuestros valores. Con todo lo que ello significa y con todo lo que ello conlleva. Indudablemente es un aspecto bastante negativo que nos va a dejar en situaciones francamente muy complicadas de resolver. En esos casos eh, nos sentimos mucho menos de lo que somos y nos sentimos como si valiésemos mucho menos también de lo que somos. ¿Por qué? Pues porque nos arrastra hacia el pesimismo. Entre la actitud positiva o negativa. Entre la que nos reafirma. En lo positivo. En nuestros valores. O aquella que nos arrastra al, al pesimismo. Yo creo que no debemos tener. Absolutamente ninguna duda. A la hora de tener. Una actitud u otra. Eh, por otro lado. La actitud también tiene dos aspectos que son muy importantes y que vamos a ver a continuación por un lado la actitud debe ser aparte de positiva activa es decir que eh, en mi vida tiene que haber acción yo eh, quiero deseo hacer las cosas quiero ver, quiero investigar quiero sentir, quiero estar activo no quiero permanecer quieto sino todo lo contrario quiero y mi deseo es solucionar las cosas ¿por qué? pues porque me muevo, porque investigo porque me preocupo por hacer las cosas mejor porque hago y trato de hacer las cosas de forma diferente a como las hacía antes es eh, necesario que comprendamos que si yo sigo haciendo lo mismo que me ha dado un mal resultado seguiré obteniendo un mal resultado por tanto debo cambiar mi vida a través de una actitud positiva Y activa al mismo tiempo Y esto es fundamental Por contra, la actitud pasiva Es la que nos hace sufrir todos esos malestares eh, Irritaciones, conflictos Es una actitud que nos apaga Que nos deja sin fuerza Que nos deja pues, ante una situación eh, Que no nos es eh, positiva en ninguno de los aspectos hay otros dos aspectos también muy importantes de la actitud y es que eh, puede estar regida por dos conceptos totalmente diferentes. Por un lado, puede estar regida por el interés, donde lo que nos importa es tener más cosas y lograr más cosas. Simplemente eso. Entonces, la actitud que está regida por el interés muchas veces nos lleva a, no solo a solucionar nuestros problemas, sino a conseguir tener otros problemas también distintos o diferentes e incluso más agudizados. Y en el lado contrario, nuestra actitud puede estar regida perfectamente por lo realmente importante, que es por nuestros valores, por nuestros valores personales, por ese ser y aprender, por ese ser mejor persona, ese ser eh, cada vez... Eh, con unas cualidades mucho más acentuadas, mucho más equilibradas y mucho mejores. Y ese aprender cada día más cosas que nos puedan ser útiles, que nos puedan ser valiosas en todos los aspectos de nuestra vida. Por último, decir que todo ello, toda esta actitud, todo lo que estamos comentando, todo ello no viene definido por lo que nos ocurre sino por nuestra predisposición interna. Es decir, somos nosotros los que decidimos cuál es la actitud que tenemos, una u otra. Y, por tanto, somos los actores principales que vamos a protagonizar las escenas esas de nuestra vida. Resumiendo este aspecto de la actitud, diríamos que tiene que ser una actitud positiva, que sea activa, y una actitud con valores que le puedan definir todos nuestros conceptos eh, ¿Por qué he dicho que la actitud tiene que ser positiva activa? Pues precisamente porque eh, es una actitud que siempre tiene unos valores que va a mejorar muchísimo nuestra vida eh, y va a conseguir que ...logremos algo muy importante... ...como es independizarnos... ...de todas las influencias externas... ...cuando nosotros conseguimos... ...que no nos afecte... ...todo lo externo... ...somos personas mucho más libres... ...entonces nuestra actitud... ...debe venir siempre dada... ...por nuestro... ...comportamiento... ...y por nuestro deseo... ...en realidad... ...la persona que aprende a vivir... ...una actitud... Eh, positiva y activa eh, como hemos dicho está desarrollando los medios para hacer grandes cosas en su vida porque es el medio más rápido para desarrollar absolutamente todas nuestras cualidades esto es algo que debemos tener muy claro siempre porque eh, desarrollar nuestras cualidades requiere tiempo pero ese tiempo va a depender fundamentalmente del deseo que nosotros tengamos de hacerlo más rápido o de hacerlo más corto. Es muy importante que siempre eh, tengamos el objetivo de alcanzar logros para tener unos objetivos claros en nuestra vida y es muy importante que sepamos analizar cuáles son los aspectos más prioritarios para dar precisamente ese orden de prioridades y hacer primero aquellas cosas que son más importantes y más urgentes. Eh, la verdad es que como estamos acostumbrados a vivir a merced de las circunstancias, esto debe por tanto convertirse en una disciplina. Tener una actitud positiva y una actitud activa debe ser algo que practiquemos a diario porque es precisamente esta práctica la que nos va a hacer que consigamos alcanzar esos logros que pretendemos conseguir en realidad ¿de qué nos sirve tener una actitud negativa? ¿Conseguimos algo con ello? ¿Nos da algo algún valor añadido a nuestra vida? ¿O precisamente todo lo contrario? Son respuestas que yo creo que debemos ir dándonos para eh, poder comprender cuál es nuestra verdadera situación porque nosotros podemos pensar que estamos en una situación buena y estar todo lo contrario en una mala situación o podemos tener, pensar que estamos en una mala situación y realmente no estar tan mal como nos parece. En este aspecto yo quiero destacar también que no importa no importa que fallemos, porque somos personas que estamos aprendiendo. Vamos a cometer errores, vamos a fallar no una, sino muchas veces. Pero lo que sí que importa, indudablemente, es la continuidad en ese fallo o en esos errores. Fallar es de humanos, pero es muy importante aprender de esos fallos, porque si continuamos insistiendo en ellos, sí que verdaderamente nos vamos a hacer. ...un daño que en ocasiones puede ser irreparable. Hay que tener en cuenta y tener claro... ...que no se transforma el hábito de muchos años... ...en unos solos días... ...pero sí que es necesario que vayamos... ...trabajando para conseguir cambiarlos. Todo lleva su proceso... ...y por tanto debemos ser conscientes... ...de que en ese proceso estamos cada uno de nosotros. Por último... ...en cuanto a este tema de la actitud... Para pasar eh, a otros aspectos que consideramos importantes destacar en el día de hoy Decir que en realidad soy yo quien me hago a cada instante Es decir, no puedo culpar a nadie por mi modo de ser en absoluto Yo voy construyendo mi vida y sobre todo voy construyendo mi vida interior Muchas veces pensamos que cuando tenemos un problema Si quitamos las circunstancias de ese problema o de esa situación va a mejorar nuestra vida. Pero en realidad nos daremos cuenta con el tiempo de que no es así. Porque la vida nos va a volver a poner esas mismas circunstancias hasta que comprendamos que están en nuestro interior. Eh, yo puedo tener un problema en el trabajo, pero si ese problema está en mí, cambiaré de trabajo y me seguiré llevando ese problema. Puedo estar muy a disgusto viviendo ...en una determinada ciudad, en una determinada población... ...y me puedo ir a vivir en otra... ...pero como los problemas están en mí... ...seguirán estando allá donde yo vaya... ...es decir, a lo que más importancia... ...le tengo que dar en mi vida... ...es a mi hogar, pero a mi hogar interior... ...muchas veces buscamos eh, tener una buena residencia... ...donde habitar, donde estar tranquilos... ...del mundo exterior... ...donde ir a descansar después... ...de una larga y ajetreada jornada de trabajo... ...pero no nos damos cuenta... ...de que nuestro verdadero hogar... ...es nuestro interior... ...porque nosotros vamos a ir... ...con ese interior... ...con esas capacidades que hemos dicho... ...con esas cualidades que tenemos... ...vamos a ir allá... ...donde vayamos... ...y las vamos a llevar siempre con nosotros... ...por eso precisamente es tan importante que nos preocupemos de cuidar muchísimo ese hogar interno del que solemos hablar mucho, pero que a la hora de la verdad no le damos tanta importancia como realmente tiene. O al menos no lo valoramos en su justa medida, porque las palabras tienen que estar siempre seguidas de hechos. Tenemos que continuar lo que decimos, tenemos que continuarlo con la acción porque es lo único que realmente va a hacer que cambie nuestra versión, de una versión más antigua a una versión más moderna, más actualizada, más completa, con unas cualidades indudablemente mucho más desarrolladas en nuestra inteligencia, en nuestra energía y en nuestra afectividad. Bien, una vez visto estos aspectos, eh, vamos a ver eh, una realidad que a la que no solemos dar tanta importancia como la que realmente tiene. Y es que cada uno de nosotros en la vida somos el producto de lo que ejercitamos. Y en eso sobre eso es lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a ver por qué somos el producto de lo que ejercitamos. Eh, hay que tener muy claro que reeducar nuestros hábitos es la clave del cambio. No podemos cambiar si seguimos manteniendo los hábitos que hemos venido trayendo hasta ahora. Es necesario que los reduquemos, que los cambiemos, que los modifiquemos. Y esto solamente se consigue ejercitando los nuevos hábitos. Si ponemos por ejemplo una persona que es tremendamente egoísta, todos sus hábitos son de actos egoístas, para cambiarlo precisamente debe ejercitar unos nuevos hábitos y es pensar de forma altruista, ejercer actos de caridad de forma continuada, sentir esa caridad, vivir ese altruismo, pensar, sentir y vivir lo contrario de lo que ha venido haciendo hasta ahora para cambiarlo. Trabajando por tanto en ellos una y otra vez, y esta es la clave, insisto, hasta convertirlos en habituales. No vamos, como he dicho antes, a cambiar hábitos de eh, muchos años en unos solos días. Pero cuando repetimos algo nuevo, distinto, mejorado, estamos empezando a hacer una versión nueva, distinta y mejorada de cada uno de nosotros. En realidad, yo soy el resultado en cantidad y en calidad de todo aquello que ejercito. E insisto, tanto en cantidad como en calidad. Nunca seré diferente de aquello que yo hago. Es como muchas veces cuando decimos que eh, queremos sacar nuestro interior, sacar todo lo bueno que tenemos. Pues efectivamente, podemos sacar... Lo que tenemos de nuestro interior Y sacar aquello bueno Pero hasta el nivel que lo tenemos La caridad Tiene muchos niveles Distintos Esos niveles es muy importante Que los vayamos desarrollando cada vez más eh, Por ejemplo Yo puedo tener una caridad En el sentido de dar lo que me sobra Pero sin embargo ya no estar dispuesto A compartir aquello que tengo Y que no me sobra en cambio, otra persona puede no solamente estar dispuesta a compartir aquello que tiene, sino a dar inclusive aquello que tiene que darse sin nada. El nivel de la caridad es distinta, por tanto, en uno, eh, en cuanto a relación al otro. Pero insisto que seré siempre el resultado en cantidad y en calidad de todo aquello que yo vaya haciendo. Es imposible que yo pueda hacer las cosas... ...de forma distinta a como yo soy... ...es sencillamente imposible... ...puedo durante un momento determinado... ...si no me cuesta mucho esfuerzo... ...camuflar mi carácter... ...mi comportamiento... ...pero al final va a terminar saliendo... ...porque nuestro interior... ...siempre está empujando por salir... ...y va a terminar saliendo... ...por tanto... ...si en mí hay agresividad... Está claro que mi forma de actuar siempre va a reflejar esa agresividad y la va a seguir reflejando hasta que yo consiga hacer y mantener actos, comportamientos y hábitos pacíficos que vayan por tanto contrarrestando esa agresividad interior que yo tengo. No desarrollamos nuestra capacidad de cordialidad o de empatía, ni la paz, ni la inteligencia, ni la intuición, hasta que nos ejercitemos una y otra vez en estos aspectos. E insisto, por tanto, la clave del cambio en la persona, la clave de mejorar nuestras cualidades, es repetir, repetir, y esforzarse de nuevo por repetir y hacer las cosas de forma distinta repetir aquella cualidad que nosotros necesitamos para superar algún determinado obstáculo ya hemos visto con anterioridad que en realidad nosotros tenemos problemas cuando las circunstancias de la vida superan nuestras capacidades porque nos quedamos en inferioridad por tanto para solucionar un problema debo ver cuál es la capacidad que yo debo utilizar para conseguirlo y esta capacidad desarrollarla repitiéndola una y otra y otra y otra vez esta insisto es la clave y por muchas vueltas que le demos no vamos a encontrar otra que sea distinta porque en la vida desgraciadamente o afortunadamente no hay atajos y las cosas se deben hacer tal como se deben hacer, tienen su proceso, su procedimiento. Hay que tener claro que incluso cuando tenemos momentos de tranquilidad en la vida, son siempre coyunturales o circunstanciales, porque a la vuelta de la esquina nos va a estar aguardando un nuevo reto, porque la vida precisamente consiste en esa superación para conseguir de nosotros no solamente llegar a la felicidad, ...sino también alcanzar la plenitud... ...como seres individuales... ...en el momento... ...en que despertamos... ...esta conciencia... ...empezamos a detenernos... ...y a determinar... ...qué es lo que queremos hacer... ...y a dónde queremos llegar... ...y esto es... ...francamente, muy muy importante... ...es extraordinariamente importante... ...que nuestra conciencia... ...nos guíe... Y nuestra conciencia nos lleve por el camino correcto para ir afrontando pues, todas esas dificultades, esos quehaceres, con ilusión, con ganas de resolverlos. Y por supuesto con la posibilidad total y absoluta y la certeza de que vamos a ser capaces de superar, si hacemos las cosas como debemos, todos los obstáculos que la vida nos plantee, por difíciles que pudieran parecernos. Y al final nos daremos cuenta de que lo que parecía una montaña tremenda e insalvable... ...pues se convertirá en un pequeño granito de arena que vamos a poder salvar sin ningún problema. La vida comienza a tener entonces más importancia cuando conectamos por tanto con nuestra realidad. ¿Por qué tiene importancia cuando conectamos con nuestra realidad? porque es cuando realmente podemos empezar a sentirnos satisfechos. ¿Cómo vamos a tener satisfacción si eh, no nos encontramos con esa plenitud? Si nuestro interior está vacío, si tenemos muchas inquietudes que resolver, que solucionar, que ver. Es muy importante, por tanto, que tengamos esa concienciación plena de que nuestra vida tiene una parte espiritual Que tenemos que mantener Que tenemos que ver, que comprender Y que aceptar Porque cuando estamos negando la parte espiritual Estamos negando una parte de nosotros mismos Y por tanto siempre, como he dicho anteriormente Estaremos totalmente incompletos Bueno, en este aspecto Seguir insistiendo en que por tanto todos mis problemas interiores los voy a seguir creando de forma constante precisamente porque la finalidad que tiene la vida es que nosotros vayamos mejorando y por tanto cuando nos atascamos de alguna forma cuando nos quedamos cómodos cuando nos estancamos pues la vida lo que hace es ...que un cierto revulsivo para que mejoremos. Comprender esto, tengo claro que cuesta al principio... ...porque nos apoyamos en lo que ocurre a nuestro alrededor... ...para justificar normalmente todas nuestras quejas. Echamos las culpas de lo que nos ocurre... ...al resto de personas y a las circunstancias. Cuando en realidad esas cosas que nos ocurren... ...están en nuestro interior... Aquí hay un, una pequeña historia que me voy a detener a, a contar. Eh, antiguamente, eh, las personas viajaban de una ciudad a otra andando o con animales. Y eh, a la entrada de una ciudad había dos personas sentadas cuando llega un pasajero, un viajero. Y antes de entrar a la ciudad le pregunta, a, se dirige a la persona que ve mayor. ...porque entiende que puede tener más experiencia... ...y le pregunta, eh, señor, ¿qué tipo de personas viven en esta ciudad? Aquel se queda mirándolo y le pregunta, ¿me puede decir usted... ...qué tipo de personas viven en la ciudad de donde usted viene? A lo que le contesta que eh, era una ciudad donde había gente con, con muy malas ideas que se alegraba mucho de haber dejado esa ciudad definitivamente porque no le, no le gustaba, la gente continuamente estaba metiéndose unos con los otros y en definitiva el carácter pues era un carácter uraño, un carácter poco amigable a lo que esta persona que estaba sentada se queda mirándolo de nuevo y le contesta pues mire señor, esa misma clase de personas son las que va a encontrar usted aquí en esta ciudad ¿No? El pasajero se va Y al poco tiempo viene otro señor Que viene caminando, también va a entrar a la ciudad Y tiene el mismo pensamiento Se dirige a este mismo hombre Y también le formula la misma pregunta Mire caballero, me gustaría saber ...porque por circunstancias he tenido que cambiar eh, la ciudad donde estaba antes... ...y me gustaría saber, antes de empezar, pues qué tipo de personas... ...cómo son las personas, el carácter, el comportamiento de las personas que viven en esta ciudad. El, este pequeño o anciano, este anciano pues le pregunta, le hace la misma pregunta que al anterior... ¿Qué tipo de personas vivían en la ciudad de donde usted viene? A lo que le contesta diciendo que es una verdadera pena que se haya tenido que mudar porque había gente extraordinaria, maravillosa donde siempre se preocupaban unos de otros donde la caridad era ejercida de forma habitual y todos prácticamente eran como una familia. Se queda por tanto el anciano mirándole y le dice, pues pase tranquilo Porque ese mismo, de, ese mismo tipo de personas Ese mismo comportamiento Es el que usted va a encontrar Aquí en esta ciudad Cuando ya se ha ido este señor El que había junto al anciano Muy sorprendido por la respuesta Tan contradictoria y tan Que le había dado a ambos Porque dando a entender Que había eh, Una ciudad con personas eh, desagradables y otra con personas muy agradables pues no puede aguantar y le pregunta bueno mmm, anciano me puedes explicar por favor por qué le has dicho a estos dos pasajeros a estos dos transeúntes cosas tan distintas porque aquí vive un tipo de persona no vive esa, esa disparidad no, no le encuentro sentido a esa explicación que le has dado con lo cual el anciano se quedó mirando y le dijo, pues es muy sencillo, vive cada uno a través de su interior. Por tanto, ve a las personas que hay a través de cómo es. Eh, uno veía a las personas extraordinariamente amables y aquí las va a seguir viendo. ¿Por qué? Porque lo que tiene es el reflejo de su interior las circunstancias, los acontecimientos pueden ser como sean pero lo importante no es lo que ocurre sino cómo cada uno de nosotros lo vemos y lo tomamos y esta yo creo que puede ser una pequeña lección un gran ejemplo que podemos poner para comprender que efectivamente es nuestro modo de percibir las cosas y nuestro modo de reaccionar el que nos lleva ...a comprender y a aceptar muchas cosas. Bueno, pero tratamos de observar siempre con atención... ...e imparcialmente. Si realmente hacemos esto... ...y si tratamos de observar con imparcialidad... ...descubriremos que en nuestro ámbito... ...constantemente se están repitiendo... ...el mismo tipo de problemas... ...en determinados momentos... ...la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué? Porque lo que sí que está claro es que esta es la clara demostración... ...de que el problema está en nosotros... ...cuando las circunstancias se recrean tanto... ...el mismo tipo de circunstancias... ...el mismo tipo de hechos ocurre con tanta frecuencia... ...es un síntoma claro y una demostración irrefutable... ...de que el problema está en nosotros... ...no está ni se encuentra en las demás personas... ...ni por supuesto en las circunstancias. Y esto va a ocurrir... ...hasta que superemos... ...esa situación determinada... ...porque la fuerza que hay en nuestro interior... ...tiende a sacar y a recrear... ...cualquier situación... ...que no hemos comprendido. Esto es muy importante... ...porque esta es precisamente la clave de la evolución. En nuestro inconsciente... ...se van guardando las cosas... ...durante un tiempo las tenemos en nuestra parte consciente... ...pero con el tiempo se van guardando en nuestro inconsciente... ...y todo aquello que no hemos comprendido... ...no va a quedar guardado ni archivado definitivamente... ...sino que nuestro inconsciente que tiene una extraordinaria fortaleza... ...una extraordinaria energía... ...lo va a estar sacando una y otra vez... ...hasta que consigamos resolverlo definitivamente... ...por tanto... Es muy importante comprender y tener claro en la vida algunos conceptos como es este. Y es que las cosas no son como nosotros las vemos. Las vemos realmente como nosotros somos. Y lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Las cosas no son como nosotros las vemos, sino que las vemos como nosotros somos. Esta es eh, una de esas claves que tiene la vida... ...extraordinariamente importantes para comprender. Porque nos vuelve a demostrar... ...que es precisamente en nosotros... ...donde se encuentran todos los problemas... ...y por tanto, donde encontraremos... ...absolutamente todas las soluciones... ...que nosotros estamos buscando. No busquemos ninguna solución fuera... ...porque difícilmente la vamos a encontrar. Las soluciones están en nuestro interior... Por tanto, lo que debemos modificar es precisamente nuestro interior. ¿Cuáles son nuestros hábitos? Vamos a preguntárnoslo. Y vamos a dejarnos un pequeño espacio de tiempo para comprendernos. ¿Cuáles son nuestros hábitos? Sobre todo, especialmente, ¿cuáles son aquellos que más daño nos hacen? Aquí podemos utilizar muchísimo de forma extraordinaria la meditación para pensar no hace falta que dediquemos más de 10 o 15 minutos al día pero para que sea una meditación activa, para que todas aquellas conclusiones que saquemos las pongamos en práctica para que seamos conscientes de que nuestra vida realmente está discurriendo por los cauces que nosotros queremos o no y si no lo está haciendo qué es lo que tenemos que hacer para cambiarla ...porque insisto, nuestro objetivo fundamental... ...es que nuestra vida mejore... ...que tengamos una vida mucho mejor que la que tenemos... ...más adecuada... ...con lo cual vamos a ayudar también a construir... ...una sociedad mejor... ...y todos vamos a vivir muchísimo mejor... ...aparte de preguntarnos... ...cuáles son nuestros hábitos... ...sobre todo los más habituales... ...y fundamentalmente aquellos... ...que nos perjudican más para cambiarnos... ...y aquellos que nos benefician más... ...para reforzarlo, ...también nos podemos... Eh, ...preguntar... ...cuáles son aquellos pensamientos... ...que entretenemos... ...continuamente en nuestra mente... ...porque según pensamos... ...así somos... ...así actuamos... ...y muchas veces tenemos... ...demasiada verborrea mental... ...tenemos muchas conversaciones mentales... ...que no conducen a nada... ...en cambio conviene... ...merece la pena detenernos por unos instantes, pensar y analizar detenidamente cuáles son esos pensamientos. ¿Para qué? Para acentuarlos si son buenos y para cambiarlos o modificarlos si no son tan buenos. Los pensamientos para que no arraiguen en nosotros es muy importante que aprendamos a rechazarlos en el primer momento en que nos vienen. Esos pensamientos perjudiciales tenemos que erradicarlos de nuestra mente. Porque nuestra mente está ocupada continuamente por esos pensamientos. Pueden ser buenos y beneficiosos para nosotros o pueden ser perjudiciales. Y esa es la gran importancia que nosotros debemos darles en ese aspecto. Bueno, para finalizar, eh, con el fin de no hacerlo tampoco demasiado largo y extenso y que no quede muy difuminado el tema, pues vamos a voy a tratar de sacar unas pequeñas conclusiones con la finalidad de que queden aunque hemos insistido y reiterado eh, en numerosas veces en los aspectos que he considerado más importantes pues vamos a sacar unas pequeñas conclusiones de, de este tema sobre los problemas que hemos visto de la vida bueno, uno de los aspectos que tenemos que tener muy claro es que Debemos mantener y buscar la repetición siempre de pensamientos y actos importantes, nobles, que sean lo que nosotros buscamos, porque toda esta repetición crean hábitos. Ocurre lo mismo en el aspecto negativo. Si recre, nos recreamos y repetimos actos eh, negativos o perjudiciales para nosotros, pues. ...vamos a obtener ese perjuicio... ¿Qué ocurre con la persona... ...cuando empieza por ejemplo... ...a beber alcohol... ...en un primer momento no tiene... ...no tiene grandes problemas... ...no tiene importancia... ...no hay nada malo... ...en beber algo en determin momentos determinados... ...pero si al final se convierte... ...en un hábito tan importante... ...que tengo que hacerlo a diario... ...y el mayor número de horas posible... Pues indudablemente habremos convertido algo repetitivo en algo perjudicial eh, También tener claro que todos y cada uno de nosotros tenemos unos patrones de conducta Que debemos modificar en aquellos aspectos en que nos son perjudiciales Esos hábitos de los que hemos hablado crean unos patrones de conducta Que son los que salen de forma automática ...cuando las circunstancias que hay a nuestro alrededor... ...pues eh, hacen que salgan... ...permiten que salgan o se crean... ...las circunstancias idóneas para que salgan... ...entonces esos patrones de conducta debemos... ...modificarlos y cambiarlos... ...para mejorarlos de forma muy importante. Tanto si nos damos cuenta como si no... ...tenemos una gran responsabilidad... ...con lo que estamos creando... ...dentro de nuestra mente... Y tenemos una extraordinaria responsabilidad con lo que creamos dentro de nuestra mente porque es ahí donde estamos creando nuestro futuro. Hoy día somos el resultado de nuestro pasado. Nuestros hábitos, nuestro comportamiento, lo que hemos hecho nos ha traído a ser lo que somos. Nuestra personalidad es la que hemos venido forjando nosotros a través del tiempo. Por tanto, lo que estamos haciendo ahora es lo que va a crear nuestro futuro. Somos en realidad los arquitectos que estamos diseñando ese futuro, que estamos diseñando ese edificio interior del que hemos hablado. Y ese edificio interior puede tener unas estructuras sólidas, con unas grandes cualidades, con grandes eh, capacidades afectivas, con grandes capacidades de energía, con grandes capacidades de inteligencia. Pero depende fundamentalmente de nosotros, de cómo lo vayamos construyendo en nuestra mente, es decir, en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento y a través de la repetición de nuestros actos. La persona que piensa en el mal de los demás está claro que les está perjudicando, pero también lo está haciendo a sí misma, también se está perjudicando a sí misma. Nuestros hábitos perjudican a los demás, pero también nos perjudican a nosotros. Nuestro comportamiento puede hacer daño, pero también nos daña a nosotros. Pensar más de los demás es introducir ideas negativas dentro de nosotros mismos. Y estas ideas negativas, indudablemente, nos van a negativizar de forma importante. Cuando yo pienso mal de otra persona, estoy teniendo esa idea de maldad en mi propio interior y eso está dejando un residuo y un pozo que con el tiempo indudablemente me perjudica a mí también y por último decir que la solución de un problema depende fundamentalmente de tres factores un problema, una situación difícil que tengamos algo que queramos resolver primero la capacidad de darnos cuenta es decir si no somos conscientes de que tenemos un problema, es totalmente imposible que lo solucionemos. Necesito comprender que lo tengo. La persona que tiene una adicción a las drogas, en tanto y en cuanto no sea consciente de que eso representa un problema extraordinariamente importante para sí misma y para sus familiares y seres queridos, pues no va a tomar conciencia. Y si no tomamos conciencia, ¿Cómo podemos cambiar esa situación? Es totalmente imposible. En segundo lugar, cuando nos hemos dado cuenta, cuando hemos tomado conciencia, debemos recordar que es extraordinariamente importante que tengamos en ese momento que adquiramos una actitud totalmente positiva y que seamos activos, que trabajemos para conseguir cambiar. Y por último, que la repetición de nuestros hábitos sea mucho mejor de lo que era anteriormente. Es decir, que adquiramos hábitos nuevos, más saludables, que nos vayan a dar una mayor salud, no solamente física, sino también mental y emocional. Muchísimas veces nos creamos grandes bloqueos mentales y emocionales porque no tenemos la actitud adecuada, porque nos quedamos en cosas, en hechos que nos ocurren y nos quedamos estancados, porque perdemos esa proactividad y nos quedamos inactivos, y eso nos crea un gran daño. Y ya para finalizar, pues decir que en realidad todos los problemas de la vida, todas las situaciones difíciles, tienen su solución. Animaros a todos animarnos a buscarlas y a encontrarlas. Y sin nada más, por no hacerlo muy largo, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestra asistencia, y gracias también a todas aquellas personas que nos van a escuchar en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos, buenas tardes.